buenos días hoy estamos de nuevo en el cuarto de hora con el dermatólogo en medellín de nuevo con la doctora andrea vargas y hoy vamos a hablar del tratamiento del acné y a propósito del tratamiento del acné me encontré en estos días en internet un video específicamente en youtube que titulaba cómo eliminar el acné y sus marcas rápido y definitivamente y me pareció algo pretencioso este título doctora andrea buenos días eh. ¿Qué tal si hablamos un poco del acné? ¿Es posible eliminar el acné y sus marcas rápido y definitivamente? Pues bueno, en medicina el objetivo principal de cualquier médico sería lograr algo así, eliminar definitivamente todo, cualquier enfermedad, cualquier patología y ojalá sin, sin señas y ¿sí? sin secuelas lastimosamente eso no se puede en todas las enfermedades se logra que los pacientes se alivien 70, 75, 80 que eso ya es una mejoría pues bastante considerable y bastante notoria y satisfactoria para la mayoría de los pacientes eh, existen algunos tratamientos que pueden eliminar la el acné más rápido que otros no se puede asegurar que no vayan a quedar secuelas ni cicatrices con ningún tipo de tratamiento a veces cuando ocurren hay que tratar las cicatrices eh, y rápidamente, tampoco se puede hablar tan rápidamente porque precisamente como el acné es una enfermedad de la adolescencia, dura durante toda la adolescencia y cambios de la pubertad, es decir, que el tratamiento debe ser largo, prolongado, hasta que el sistema por sí mismo logre un equilibrio hormonal. De manera pues que este tratamiento, así como todos lo quisiéramos, no existe en realidad con certeza. Bueno, entonces, ¿qué tal si hablamos un poco de en qué consiste el tratamiento del acné, qué es lo que se pretende, qué medicamentos se utilizan o qué medidas eh, sin medicamentos o no farmacológicas, como las llaman los médicos, se utilizan? Bueno, para todos los tipos de acné, leves, moderados, severos e incluso considerando las causas, existen tratamientos, algunos específicos según la patología de base y otros pues en general. Como tratamientos generales para todos los pacientes con acné, siempre hay unos medicamentos que son indispensables, que son los llamados retines o retinoides. Sin estos medicamentos no hay control del acné. Estos los tenemos disponibles en cremas, en geles, en lociones. Y algunas moléculas similares a estas disponibles en jabones, en limpiadores, que pueden hacer parte como del tratamiento y ayudas adicionales para el acné. Sin embargo, ningún tratamiento del acné, lo ideal es que, eh, perdón, todos los tratamientos del acné deben tener alguna de estas moléculas de base, sobre todo un retín. Ya si el paciente no lo tolera, pues pasaríamos a otros grados, a otros niveles de tratamiento. Mm, de, de sustancias caseras, existen mitos acerca de algunas creencias, de mascarillas, de limpiezas, de esfoliaciones, que no las recomendamos de uso rutinario puesto que pueden tener todo el efecto contrario. Exceso de limpieza, exceso de fricción, exceso de gránulos, pueden producir más comedones que son las lesiones iniciales del acné que vulgarmente se llaman como espinillas. Entonces no las recomendamos. En ocasiones utilizamos extracciones manuales de algunos comedones, pero solo en casos excepcionales. La mayoría de las veces con los tratamientos, un tratamiento bueno y organizado es suficiente. Bueno, entonces por lo que me ha contado hasta ahora entiendo que el tratamiento depende del grado de severidad de la enfermedad, ¿correcto? ¿correcto? Sí. ¿Qué tal si nos cuenta cuáles son esos grados de severidad y cómo podemos diferenciarlos, eh, si, si hay algunos casos en los que requiera un tratamiento más agresivo? Bueno, los casos los podemos dividir en leves, en moderados y en severos para, hacer, para efectos prácticos. Los casos leves son aquellos pacientes que solo tienen las lesiones típicamente conocidas como espinillas y que médicamente se llaman comedones. Esas son la mayoría de los casos leves. Los casos moderados son aquellos que tienen estas espinillas y otras lesiones inflamatorias, lo que la gente llama barros, que son las lesiones con pus. Estos pacientes de acné moderado tienen espinillas y tienen de este tipo de lesiones una cantidad moderada. Y los acné severos son aquellos que tienen muchas lesiones de estas compus, pocas espinillas y muchas lesiones o muchas lesiones con quistes o nódulos que son lo que la gente llama barros ciegos. También está dentro de los acné severos y los acné graves el acné que esté dejando cicatrices, porque hay algunos pacientes que tienen cicatrices con lesiones leves, el acné que esté produciendo alguna alteración emocional o social, psicosocial en el paciente, también se considera severo y aquel acné que haya fracasado a un buen tratamiento, a un tratamiento eh, lógico y ordenado para el acné, y después de confirmar que se ha fracasado también se considera un acné severo. Ya después de cada, de cada clasificación del paciente se escoge la terapia, Pero más o menos esa es la clasificación. Entonces eso nos justifica totalmente consultar al dermatólogo y no andar copiándole el tratamiento a otras personas. Exacto, para el acné es de las patologías que más posibilidades terapéuticas existen en el mercado. Eh, la industria farmacéutica se ha encargado de, de ponernos a la mano todas las combinaciones de medicamentos para acnés muy leves, para acné muy graves. Hay posibilidades de medicamentos en este momento en el, en el mercado. Y la idea es que a uno le seleccionen según la valoración, idealmente de un dermatólogo. Perfecto, entonces sí. es un tratamiento individualizado. Individualizado. ¿Please? Eh, tenemos algunas preguntas que, que nos enviaron nuestros visitantes pues a la página de dermatólogos en medellín.com y qué tal si hablamos un poquito de estas preguntas. Hay alguien que pregunta, ¿el peeling sirve para tratar los granos en la cara? Sí, los peeling con algunos medicamentos, como con ácido salicílico, que lo tenemos también en cremas o jabones, también existen en altas concentraciones para peeling existen peelings también con ácidos retinóicos en altas concentraciones y existen peelings con ácidos glicólicos que si entendemos que estas moléculas pueden destapar la obstrucción folicular entonces secundariamente podrían servirnos no se utilizan como tratamiento básico puesto que los peelings se hacen ocasionalmente cada dos o tres meses y los tratamientos del acné requieren tratamientos diarios y tratamientos prolongados entonces sí nos sirven sobre todo como ayudas eh, como refuercitos durante una terapia adecuada para, para el acné. Correcto. Aquí tenemos una pregunta que, que podría haber sido más apropiada en el programa pasado, pero aprovechemos el momento. Nos preguntan, ¿los granitos en la espalda y en el pecho también son acné? Mm, bueno, habría que ver qué granitos, pero sí se sabe que el acné puede ocurrir en áreas seborreicas y las áreas seborreicas del cuerpo son la cara, el cuero cabelludo, la espalda, el pecho, algo de la zona inguinal, es decir, en cualquiera de estas partes podríamos, podríamos encontrar el acné, eh, la pregunta es un poco general porque los, todos los granitos no son acné, supongo que se refieren a algunos barritos, si la presencia de espinillas, si hay comedones, si hay pápulas o si hay los granitos como llama la persona que tiene la duda, eh, y hay acné en otras partes del cuerpo, lo podríamos considerar también como un acné un poco más extenso. Entonces, de aquí podemos sacar una conclusión importante, es que no todos los granitos son acné y eso nos apoya la idea de, de visitar a un dermatólogo eh, para que nos haga un diagnóstico correcto de lo que estamos presentando. Exactamente. Tenemos muchos diagnósticos diferenciales, lesiones muy parecidas al acné. Por ejemplo, en pecho y en la espalda veo que a veces hay confusión con algunos quistes, que se llaman quistes vellosos eruptivos que parecen son negritos incluso como unas espinillas, y no son acné, son algunos vellos enquistados. Y otras lesiones parecidas que en determinado momento se nos podrían confundir con acné. Es mejor siempre la valoración médica. Bueno, otra persona nos pregunta... ¿Cómo hacer desaparecer las cicatrices que me quedaron por culpa del acné? Bueno, la, por definición las cicatrices no se quitan nunca 100%. Se puede eh, cambiar la apariencia de una cicatriz, se puede modular la superficie de una cicatriz, se puede mejorar el, el color de una cicatriz, más no desaparecerla del todo 100%, ese también es otro ideal al que todavía no hemos llegado. Lo mejor es prevenir las cicatrices. Apenas veamos que algunas lesiones estén dejando cicatriz, hay que entonces poner una terapia mucho más efectiva. Una vez ya instaladas las cicatrices, pues tenemos varias herramientas para, para cambiarlas. Como les digo, si las cicatrices están eh, enrojecidas, hay terapias para aclararlas, si las cicatrices están elevadas, hay terapias para aplanarlas, si las cicatrices están hundidas, hay terapias para, para levantarlas. Y en general nos pueden servir algunos peeling para cicatrices, algunos láseres para cicatrices y algunas cremas como por ejemplo los retines para cicatrices. ¿Usted eh, hace todos estos tratamientos en su consultorio? Todos, todos los tratamientos con láser, con peeling y con algunos tratamientos tópicos. Ok. ¿Es útil el láser para tratar el acné? Pues esto ya lo acabo de responder, incluso para tratar algunas cicatrices. Bueno. Hay láseres para muchos objetivos. Hay láseres exclusivamente para cicatrices y hay algunos láseres para acné. Sí, es decir, que tenemos varios equipos disponibles. El láser para quitar el acné no es el mejor remedio que existe para el acné. Es una tercera o cuarta línea de tratamiento cuando el paciente no tolere o haya fracasado tratamientos más efectivos. ¿Por qué? Este láser no ataca en sí la fisiopatogenia inicial del acné, que es la obstrucción del folículo, sino que disminuye algo la concentración bacteriana de la piel y por ende las reacciones inflamatorias. Entonces, como no, es, no tenemos todavía un láser que nos sirva para atacar el fenómeno inicial del acné, no es, no es una terapia inicial. La hemos tenido que utilizar en pacientes, como ya les mencioné, que no toleran tratamientos convencionales. Pero para tratar las cicatrices sí tenemos tratamientos eh, con láseres bastante efectivos. Perfecto. Esta pregunta quizás ya la hemos respondido, pero aprovechemos el momento. Preguntan, ¿cuál es el mejor remedio para quitar el acné? ¿Cuál es el mejor remedio para quitar el acné? Cada paciente podría tener el mejor remedio según la valoración, ¿no? Es algo individual. Eh... Como les digo, hay tantas cosas disponibles en el mercado que ya depende de la experiencia de cada uno de los dermatólogos, de la manera de combinarlos, en, en obtener la eficacia, pero no existe un medicamento que no sirva para todos los tipos de acné. Eh, no, algunos básicos como los retines, pero esos sí por sí mismos pueden venir en distintos vehículos, en distintas concentraciones, entonces la terapia es individualizada, existe una mejor terapia para cada uno. Bueno, eh, aquí tengo una pregunta que llegó más o menos tres veces, de formas diferentes, pero en esencia eran iguales y es, ¿cómo enmascarar un granito en la cara en casos de emergencia? Cuando una niña tiene que salir a una fiesta o algo así, ¿cuál, es, cuál sería la forma adecuada de, de enmascararlo? ¿O es mejor no enmascararlo, no echarle nada? Pues en eso también se ha pensado, hasta en ese tipo de emergencias. No es una emergencia, pues te compromete la vida de un paciente, pero sí eh, como compromete la apariencia, se existen algunas, eh, algunas herramientas, existen algunos lapiceros, por llamarlos así, que tienen eh, unas bases color piel más un medicamento. Esto lo tienen varias casas farmacéuticas para ocluir las lesiones que están muy visibles, son como una especie de maquillaje medicado, por decirlo así. Eh, hay que ser, tener cuidado pues también con esto para no eh, dejar la idea de que el exceso de maquillaje sirve para tapar los granitos de acné. No, solo en casos de emergencia y solo en los sitios puntuales de la lesión que se quiera tapar, no en el resto de la cara. Y que sea medicado. Y que sean medicados porque hay varios medicados que también disponemos de ellos. Perfecto. Se pueden estripar los barros. ¿Es verdad que es mejor hacerlo con los nudillos que con las uñas o los dedos? Pues los barros sí se pueden drenar, incluso las espinillas, eh, ojalá que lo haga alguien que sepa y que tenga algunas herramientas que hay diseñadas también para esto. El caso pues, de emergencia sí se pueden hacer, no idealmente, es con unos copitos. La uña, ¿por qué no? Existe la creencia de que la uña infecta, eh, y no tanto eso, sino que la uña aumenta la, la pérdida de la epidermis y podría en determinado momento dejar más cicatriz que la que ya va a dejar el acné por sí mismo entonces en caso de tener una urgencia para estripar el barro en la casa por llamarlo así es mejor utilizar unos copitos Johnson y lo mejor sería no tratar de estriparlos puesto que si uno está con una terapia adecuada estas lesiones cada vez deben de ser menos deben tener menos contenidos y deben aparecer pues menos bueno. Eh, tenemos otra pregunta, ya estoy recibiendo tratamiento para los granos, ¿puedo maquillarme mientras mi cara va mejorando? Sí, también existen tratamientos, maquillajes, perdón, ideales para pieles con tendencia a acné, incluso maquillajes que tienen medicamentos como ácido salicílico. Entonces con uno de estos maquillajes sí se podría maquillar, estos a propósito de la enfermedad vienen menos oclusivos que los maquillajes convencionales. Entonces no vas a quedar muy, muy maquillada, pero sí al menos se va a quitar el gris, el brillo y vas a estar utilizando algo que no te empeore. Lo recomendable es que utilicen el maquillaje más suelto posible o nada de maquillaje durante el tratamiento. Pero si ya hay algo de mejoría podemos utilizar alguno de estos cosméticos que los tenemos disponibles ya. Bueno, y la última pregunta va por mi cuenta y es porque... Eh, al correo electrónico de nuestra página web de dermatólogosemedrim.com han llegado algunas preguntas acerca de unos medicamentos que son de, de uso delicado, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Hablamos específicamente de, de la isotretinoína uh -huh. y he visto que es muy común que se recomienden entre pacientes el uso de la isotretinoína. ¿Qué tal si hablamos un poco de los riesgos que implica el uso de este tipo de medicamentos y la necesidad de hacerlo únicamente bajo la recomendación y la vigilancia estricta por parte de un dermatólogo? Bueno, como todos los medicamentos no se debe automedicar y menos una molécula de estas. Estas moléculas fueron diseñadas y aprobadas para utilizar en ganas severos, ¿sí? Si consideramos la parte inicial, el acné severo, o aquel que está dejando cicatrices, que tiene nódulos y quices, es decir, barros ciegos, o un acné que ha fracasado, o otra terapia convencional. Estas serían las indicaciones de ese tratamiento. Todo el que lo utilice sin estar en este grupo lo está utilizando fuera de la ficha técnica del medicamento. Obviamente corriendo más riesgos que beneficios, ¿sí? porque podríamos obtener los mismos beneficios con otros medicamentos menos riesgosos. Es un medicamento que incluso tiene ciertas restricciones en muchos países del mundo porque es altamente teratogénico. Entonces no se puede recomendar sin una buena anticoncepción y si analizamos que para recomendar un anticonceptivo también debe haber una consulta médica, de manera que de forma automédica no se puede. Y tiene muchos otros efectos adversos puesto que produce en el cuerpo como una hipervitaminosis A. Entonces el paciente va a estar casi que siempre con síntomas de hipervitaminosis a durante el tratamiento y debe siempre recibir vigilancia médica con exámenes de sangre, exámenes del hígado porque podría alterar la función hepática, podría alterar el colesterol y el triglicérido de los pacientes, podría producir cepalea, dolores articulares, cambios tiroideos, cambios en el peso, cambios emocionales están descritos alteraciones en el crecimiento de los pacientes, por eso pacientes demasiado jóvenes no son los mejores candidatos a esta terapia, eh, piel extremadamente seca riesgo de infecciones por esta piel tan seca durante el tratamiento. Es decir, que antes de escoger una terapia de estas debe valer la pena, por entenderlo así. Debe tener un acné realmente severo que no se haya mejorado con nada más. Bueno, doctora Andrea, eh, creo que terminemos con con una pregunta que me llamó mucho la atención dice es verdad que se debe cambiar la funda de la almohada todos los días para ayudar a mantener la piel limpia y evitar el acné ah, esto sí es falso, esto es un mito eh, no hay nada de limpieza o de suciedad en el acné en el concepto del acné ni lavarse la cara va a mejorar el acné ni tampoco mantenerla sucia va a empeorar el acné, en realidad es un mito eh, de hecho, uno lavarse demasiado la cara o tener como tantas precauciones en el, con respecto al aspecto de limpieza puede incluso estimular a que la glándula produzca más ego, más ego, o sea, tener algo contradictorio. Y como les digo, la piel se limpia, tiene mecanismos autorregulatorios para limpieza. Tenemos bacterias que limpian, tenemos sustancias que limpian, la piel se descama constantemente, no la vemos, pero se descama. Entonces aparentemente siempre está limpia, el agua que, que utilizamos pues para el baño normal es para quitar algunos detritos que se acumulan, pero no para mejorar el acné. Entonces esto pues es una creencia y lo de la funda de la almohada tampoco. Bueno doctora Andrea, muchas gracias por acompañarnos hoy en el cuarto de hora con el dermatólogo en Medellín, nos vemos dentro de ocho días. Eso, con mucho gusto.